En Side ¿cómo se comercia? Como ya he comentado antes, aquí no hay oro. Aquí hay ítems. Se suele comerciar con ítem. Y se suele usar Orbe de Caos. La Orbe de Caos es la moneda de cambio. Hay varias, varias páginas que de hecho, no voy a aplicar aquí porque es un tema muy extenso. Y la verdad que comercializar eh, de primeras, siendo novato, es tontería. Y como es un tip para novato, no lo voy a aplicar. Pero sí lo quiero informar, porque diría que un vídeo informativo. Para comercializar con otros jugadores, no hay oro. Vale, no hay oro que para vender, como pasaría, por ejemplo, en otro juego, como por ejemplo, Ilíade, WoW o Ion. Aquí cuando vendemos nos dan ítem y aquí hay trueques. Hay muchas páginas donde podemos, digamos, poner eh, a la venta nuestros objetos. Por ejemplo. Yo tengo esta arma que me ha caído. Taladro de sanguinario. Cuchillo para desollar, Es eh, uno épico. Y no me vale para nada. Y quiero venderlo. Quiero venderlo a alguien. Pues lo puedo poner en esa página. Ese... Ese se pondrá ahí. Con mi... Digamos, con mi nick. Y si alguien está interesado. Entrará al juego y me buscará. Y me mandará un mensaje privado. Y dirá, mira, que, que te lo compro. Ahí tendría que poner cuánto vale. El tema de cuánto vale... Eh, hay varios macros, perdón, varias aplicaciones que se instalan junto con el juego Que dice cuánto vale También, si tenemos un elijo premium, podemos venderlo Si podemos irnos aquí Y segundo botón, o no. Bueno, hay por aquí algo para poder poner a la venta Y se quedan aquí a la venta Y la gente podrá verlo Podrá ver los ítems a la venta Es un rollo, ya digo, un rollo muy extenso que habría que aplicar en otro vídeo Y que ya hay youtubers que le han aplicado y no vi yo aplicarlo aquí Porque es muy extenso, pero que... Con que sepáis que para comercializar se hace con los propios ítems, vale o basta. Y que de primero la verdad no lo vais a necesitar porque va a caer todo, todo del suelo. Ya si buscáis algo específico para alguna build, ya sería para niveles muy altos. seguramente trataría tanto del tema del, del comercio. Sin más, nada damos paso a la tienda, el último punto del vídeo. Como ya vengo diciendo en el vídeo, es una guía para novatos. No voy a desarrollar nada. Porque nos llevaría... Eh, cada punto nos llevaría más de 20 minutos. Pero creo que entendáis que la tienda de Power PowerShell... Y esto hace que... Digamos, queramos más al juego. No es pay to win. La tienda se basa en vender cosméticos. Cosméticos. ¿Vale? Todo tiene... se si os doy cuenta, efectos de calavera ártica por el aura. Todo es cosmético. Por ejemplo, se di cuenta, veis, mi skin. Esto es cosmético. Creo que se puede abrir por aquí. Cosmético, veis. Tengo aplicado esto. Cambia la apariencia de cualquier armadura equipada por la armadura de fuego. Esta me la dieron en una página web. Vamos, esta fue regalada. Pero para que lo veáis, son cosméticos. Lo que vende la tienda. Nada de pack para que, vamos, para que se abra el puto pro. Nada. Ya que hay que saber que en el juego no hay PvP abierto. El único, el único PvP que hay, si hace arenas eh, A mí, si, ir, vamos, si queréis dar un paseo por la arena, podéis vosotros mismo verlo. ¿Veis? Golem mecánico. Reemplaza el golem invocado estándar por una versión mecánica. Es todo. Eh, es todo cosmético. Quitando el tema de las pestañas de hijo Que lo que hacen es alterar nuestro alijo. Que bueno que aunque no sea necesario alterarlo pero si sí nos facilita en el tema del alijo ya cada cual lo vea como quiera pero si le doy cuenta no hay nada que digamos que, que vaya que vaya a alterar entonces si le damos al paquete de, de inicio a ver a ver que si nos dice el paquete inicial no me pone lo que trae pero bueno <tose> ¿Veis? Efecto de armadura. Todo. Es que un puntazo. Hombre, este vale cuatro milímetros puntos. Pero la delta no es py win Ya os digo, el... no suele hacer pay win nada. Incluso podemos comprar cosas para nuestra guarida. Y poder, poder poner a mona. O mascota Que no hacen nada. Simplemente es... Cosmético. ¿Vale? Este es este y viajará junto a ti en tu aventura. Nada. Te sigue y ya está. ¿Vale? Incluso las huellas que dejamos... Al caminar podemos comprarla, es todo cosmético, es lo bueno de la tienda, que es todo cosmético, nada de spy to win y mola. Así que ya sabéis, eh, si, queréis, si queréis contribuir con el juego, podéis entrar la tienda, y lo que sí merece la pena comprar es, temas de al hijo. Bueno, poñuelos, esto ha sido el vídeo de Tips de PowerShight. ¿Me he dejado cosas en el tintero? Sí. ¿Me he liado? Sí. ¿Es un poco confuso? Posiblemente. Pero que sepáis que, bueno, el juego, si te gusta este tipo de juego, es muy completo. Complejo, pero completo. Y cuando empiezas a jugar, te engancha. ¿Por qué? Por su complejidad. Por el reto de evolucionar. Por el reto de llegar a ser del de personaje y de hacerlo más fuerte. De equipar estabilidad y ver con qué la puedo mezclar para hacer daño destructivo. El juego mola, te implica a eso, a que tu personaje, al, desarro al desarrollo del personaje y hacerlo lo más cabrón posible. Eh, estos tips, de hecho podría haber hecho un vídeo único por cada tips, pero yo he querido eh, digamos, meterlo en este vídeo, no sé cuánto durará cuando lo edite, para que lo tengáis todo bien englobadito. Vale, y bueno Y tengáis un vídeo de referencia para esos novatos Que van a empezar ahora en of Exile O han empezado y anda un poquito perdido Así que ya sabéis que gracias por, por haber visto el vídeo Recordad que los directos los hago en Twitch Podéis seguirme en mi canal de Twitch Que TV Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Así que ya sabéis Un fuerte like y nos vemos En otra ocasión Adiós